Acceder a un entorno virtual de aprendizaje, a una plataforma o en este caso al aula virtual, necesitamos iniciar sesión con un usuario o usuaria y contraseña. Por regla general, estos datos de login nos los facilita la propia universidad. Por tanto, con esos datos debemos iniciar sesión.